haciéndome eco de la locución del presidente Luis Abinader, que estuvo en el día de ayer dedicándole al pueblo dominicano de alrededor de casi cuatro minutos de tiempo. El presidente, como de costumbre y como yo lo, decí, lo decía ayer al iniciar el espacio, ha hecho de manera habitual, cada vez que tiene algo que informar a la población, hacerlo él de manera directa en su condición de jefe de Estado, y ser elegido por el pueblo dominicano para que lo represente desde la presidencia de la República, cumple con el rol de comunicar de manera oportuna. El presidente en el día de ayer exhortó a la población a seguirse vacunando, pero de manera muy clara dijo poner fin a las restricciones que tienen más de dos años a raíz del COVID-19. Óyame, anunció en el día de ayer el presidente Luis abinader ponerle fin a las restricciones que tienen más de dos años llevándose a cabo en República Dominicana a raíz del COVID-19. Pero precisamente en esa locución el presidente le exhortó a la población a seguirse vacunando. Valoró con éxito los programas que se han estado desarrollando en este sentido de vacunación y demás. Valoró también todo ese gesto que hemos estado haciendo los dominicanos para tratar de detener esta pandemia pero desde allí informó el presidente que suspendió en el día de ayer las medidas restrictivas precisamente que habían impuesto el gobierno a raíz de la presencia del COVID-19 para tratar de detenerlo dejando señores este proceso hasta el día de ayer unos 4.351 personas fallecidas a raíz de este COVID-19 yo he dicho siempre y lo mantengo esos son los que fallecen y son diagnosticados hay muchos que fallecen que no son diagnosticados, que mueren en nuestras comunidades, en nuestras zonas rurales y al final solamente se da a conocer el fallecimiento de una persona porque no se tiene a mano un diagnóstico, que para mí yo sé que son un poquito más. Ahora, precisamente el presidente desde allí sostuvo que ya no era necesario el uso de la mascarilla ni lo que es presentar la tarjeta de vacunación para acceder a todos los centros públicos o privados mientras las demás restricciones que existen en este sentido. El presidente hace este importante anuncio que valoramos nosotros como una manera de poder lograr que la población cierta un espacio de respiro ante lo que ha sido estos dos años y más que hemos sido sometidos al uso obligatorio de la mascarilla, a la presentación de la tarjeta de vacunación. Ahora, ¿entiende usted que ayer el COVID-19 no existe?, ¿Entiende usted que el COVID-19 ha desaparecido con este anuncio que hace el presidente de la república? Yo quiero decirle a usted que no. El COVID aún está presente. El COVID todavía está en nuestras calles, y en nuestros lugares. Ahora, le corresponde ahora a usted como ciudadano ser lo suficiente responsable, ser responsable con usted mismo y su familia de cuidarse. El presidente ha dado a conocer esta información a manera de que la población se cierta con la tranquilidad y un tanto esa libertad que esperábamos del uso de esta mascarilla y las condiciones obligatorias que nos establecía este COVID-19, pero aún el COVID está presente. El presidente fue reiterativo cuando llamó a la ciudadanía la responsabilidad de cuidarnos y protegernos ante este COVID-19. Vamos todos a prestar atención a este anuncio del presidente y no vamos a tomarlo como una fiesta. Mire, rompan fila y viva la patria. Como vamos a lanzarnos a la calle como que nada está pasando? No. Vamos a entender que este es un llamado a la confianza que le tiene el presidente al pueblo dominicano de que todos vamos a seguir actuando dentro del comedimiento y las exigencias que nos ha impuesto este COVID-19. En el día de hoy yo estuve haciendo recorrido en algunos lugares de la capital y vi muchas personas que todavía mantenían el uso de la mascarilla. Muy pocos fueron los que pude ver que ya no lo estaban utilizando. ¿Pudiera ser usted uno de esos ciudadanos responsables que todavía utiliza de la mascarilla? Aquellos que ya se sentían agobiados y no querían seguirla usando. Pero es usted de esos que no está reflejando como un número de ciudadanos que se han colocado la vacuna, primera, segunda o tercera dosis. Vamos nosotros ahora a jugar nuestro papel como ciudadanos y ser lo suficientemente responsable ante el anuncio que hace el Presidente de la República para cuidarnos, señores. Vamos a protegernos ahora, tenemos nosotros la responsabilidad de que no vamos a tener sobre nuestro hombro un agente de la policía ni nadie que nos va a decir colóquese la mascarilla, sino que usted que tiene que ser lo suficientemente responsable y cuidarse. Digo esto porque precisamente haciendo el llamado a la atención el Ministro de Salud Pública en el día de hoy, el doctor Daniel Rivera, Precisamente dijo que la decisión del presidente Luis Abinader de flexibilizar lo que es el uso de la mascarilla y la presentación de la tarjeta de vacunación no indica que se ha decretado el fin de la pandemia. Vamos a prestar la suficiente atención a este anuncio y vamos todavía nosotros a tratar de cuidarnos y preservar nuestra vida. No permitamos nosotros que este anuncio muy positivo que hace el presidente, nosotros los ciudadanos podamos convertirlo en un dolor de cabeza, a romper fila y a que viva la patria y poner en riesgo nuevamente nuestra salud y evitar que estadísticas como las pasadas tan lamentables vuelvan a ser motivo de preocupación para el pueblo dominicano. Claro que no.